Yo hoy día quiero partir, yo, yo empiezo, yo empiezo ¡Yo, yo! yo empiezo. ¡No, no, no, no! ¡No, yo no. empiezo! ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué siempre ¡Yo tú? quiero partir! ¿Por qué siempre yo? ¿Cómo que siempre yo? No siempre yo empiezo Lo sé, yo, aquí siempre grabamos que empiezo yo y tú le cambié, ¿no? Después en la edición sí, así. Yo digo que una cuestión es buena y después salgo diciendo que es mala no, sí. ¡Le cambié todo, weón! en el momento de trans. No, hoy día les quiero hablar de Kill Bill, volumen 1. Matar a Guille. Volumen. Matar a Guille. <ríe> Kill Bill. No, Guille. Guille. De Crunch <ríe> No, es bacana esta película. A mí me encanta. No me gusta tanto no, el volumen 2. Y sé que es una sola película que dividieron en dos por un problema de, de tiempo, pero me quedo con la primera, volumen 1. Eh, y se trata de una traición terrible de un grupo de asesinos a una ex compañera que asesinan a toda su familia y a ella aparentemente la, la iban a asesinar en su, en su matrimonio y después después de cuatro años de estar en coma ella revive y los quiere cobrar venganza por lo que le pasó. ¿Ustedes la vieron? Sí. Sí, pues. sí, yo vi... A... Oh. Es, es un poco estúpido recomendar Kill Bill, porque ya creo que es un clásico. Es popular igual, sí. Todo el mundo lo ha visto, sí. es súper popular. Sí. Feliz en no, su pero es, es de esas películas que de repente, por haberlas visto, uno siente que se las sabe un poco de memoria, sí. y no las ve de nuevo, y cuando y la veis el... de nuevo, es, este, es, es bacán. Es bacán, aparte que es una película que se hace de películas, entonces... Sí, pues, Sí. Es un pastiche, pero sí. bien hecho. Sí, el... un pastille de mucho, mucho. Yo vi, yo recuerdo el haber ido... Shusake y vi un auto eh, y, y vi un cartel un, un, un cartel de estos como de paradero yeah. de unita así uh, y yo okay. vi esto es demasiado atractivo el post y dije loco tengo que ver esa película <risa> ¿Tú ¿Tú sí? ah, y yo estaba es en, cool. mi, en mi época primero, primero viene la época en que uno ve Batman Forever y la encuentra buena <risa> Después como que uno dice, no loco, Pulp Fiction, esto es cine. Ah, todo sí. lo otro que he visto antes es una mierda. Claro, claro. Y después uno dice, no, Tarantino es una mierda. O sea, es un poser y la weá. <risa> y yo estaba en esa etapa, en <risa> la etapa cínica del cinismo. Porque la etapa cínica es encontrar bueno Pulp Fiction y para todo lo otro. Y yo prefiero sí. el post-cinismo en que <risa> encontrar. Bueno, Vado, el tiro, ¿qué haces? Tienes te weá, de este es pura abierta y yo estaba en ese y vi a humita así paradita así amarilla sí, sí, sí. y vi no conversión la esta lobo. De, sí, de sí mismo. <risa> esto? Yeah, <risa> take my bunny loco! <risa> sí, pues daba lo mismo de lo que se tratara Miraba lo ¡Mira esta weá! ese postre maravilloso, mostaza pura. weón. sí, sí, sí, sí, sí, ¡Humas! Uh ¡Humas! Uh -huh. sí. sí Yo vi, Devastante. yo me acuerdo que vi en, en ese tiempo, yo compraba, eran como 2003, 2004 yo compraba la revista Conozca Más, oh. religiosamente, todos los meses La Conozca Más, y La Conozca Más salió un póster promocionando esta película pero era como una imagen, un estilo de la película de Uma Thurman con la espada rodeada de no, los 88 los no, no, y, sí, y, y era como, a oh, la loca se lo va a pedir a todos y te quiero ver Te van a van a colgar por decirle espada a la katana? No. <risa> Todos los talibanes no. me lo salir. <risa> no, sí, loco. No. Yo fui a ver esta película eh, al cine con, con mi polola de ese momento y yo la rayaba y pensaba, esta persona que está sentada al lado mío está sufriendo. Es ya, sí. Y así como es la peor película que podría haber traído mi polola porque seco, robar las cabezas, que se sí. ¿no? Cualquier chocolate. Y para mi sorpresa, rayó la encontró, la raja y Porque al final tiene una cosa que es y como... Todos los yumpitos sí. para Alfredo sí pero, pero, pero porque al final, a pesar de ser super gore, tiene esa cosa como de ópera Es más entretenida ¿Cachai? De que la weá es como exacerbada sí, y es como gloriosa sí, pues, y magnificiente en, El gore, el, el sin contar el final, porque termina y termina arriba, termina como... Pero, ¡tum! y se dice como así, pues, sí. pero, pero es todavía no acá, y es como, chan oh, oh, chan. Sí. El mal te que Mira, yo tengo una historia parecida porque la fue con mi hermana, que es cero, que es una gallina de películas mucho más mal. ¿Tu hermana es cero? ¿Qué no, manera más no. fea <ríe> Mi hermana no, es un cero. Mi hermana ah, no ah, es de ese ah, tipo de película, una no ah, película de superhéroes, que al final Kirby tiene harto también de eso, o okay. qué. Pero, pero claro, estaba más entretenido -te que la mugre y lo pasó como mortal. ¡Y, la, está y la, la mugre? Que la mugre, no la es <ríe> No, y lo pasó acá, lo pasó acá, y después, obvio que fuimos a ver la 2 con ella. Es un ballet, esta cuestión es un ballet. Es un ballet, sí, sí. Es un ballet. Eh, y el ballet. Sí, es muy violenta, es una sucesión de asesinatos, <risa> pero contada de una manera muy entretenida. Y a mí, lo que a mí me gusta es que es muy anime, tiene un ritmo muy anime, como que los personajes son así como muy caricaturescos. Eh, y muy de ese estilo, de hecho tiene una parte que es anime, anime De por anime. sí, anime. Claro. <risa> Lo lindo de esa parte de anime es que no parece no queda mal con el resto de la película no, es tan anime que en el fondo da lo mismo que eso, sea animado en ese momento Sí, como que, sí. Al contrario como que ganas no, no, desanima. no desanima Sí, yo me animé <risa> <risa> Yo estaba bajoneado <risa> Y me animé ¡Pero ahora por favor! <risa> Vale, lo o sea, ¿A ustedes qué les parece la, la segunda? ¿Les gustó Kill Kill Vol. 2? A mí me gusta más la 2. ¿Te gusta más la 2? Sí, soy de los que les gusta, gusta la 2, sí. Ah, a mí, a mí, yo creo son que... Bueno. Son muy distintas. Sí. Sí, igual. Son muy sí. A mí me encanta la 2, pero esta es como que es... redondita. O ¿Sabes? Bueno. Es redondita. Y si, y si hubieran hecho en la 2 algo... Tan redondita como que esta, hubiera tenido menos gracia, creo yo. Porque, como que la. Ya está esta. Ya estaba. ¿Cachai? Entonces claro. no podí seguir en esa. Y como que la 2 igual tiene esa cosa como de que te quiebra el tono. Te quiebra todo completamente, el tono. Sí. Todo el tono. Exactamente. Eh, y, y se ríe de ti con eso también. ¿Cachai? Claro. Y a mí me gusta eso igual. Como que lo encuentro. Encuentro que esta, por como quedó era imposible que tuviera la secuela, a pesar de que la historia necesitaba la secuela. Exacto. Claro, claro. Era imposible, claro, porque te la claro porque si tú haces la segunda hecho. mitad de esta historia, Cagaba porque era de nuevo lo mismo, sí. ¿cachai? Era lo mismo, que sí. al final no, lo que hacen es, a pesar de que es la segunda mitad de la historia Hago otra película que tiene unos pastiches de la, de la anterior y tiene otras la cosas clara. como del oeste Y tiene una mezcla rara... Me gusta a la dos porque es collage, porque, porque es un colache Es súper collage. <risa> sí Ahora, <risa> pero este igual es súper colache sí, La es esta... más, más anime, Como una línea de repente... me más Sí, mantiene una, más una de línea, de sí, sí, sí Pero es impresionante yo lo supe mucho después porque yo como que no tengo todas las referencias que tiene que pero como que supe después cuando vi Everything is a Remix como todas las referencias que salió sí, mil, mil, mil referencias de películas y de las cosas que más le gustaban a él y quedé impresionadísimo y como que ahí como que dije así como loco esta weá se puede hacer así como ¿Sí? tú puedes sí, crear algo original Mezclando la, todas las es la, la gran Harmony es <risa> la gran Robotex. a eso A mí, <risa> sí, yo siento que las carátulas son súper significativas, porque la segunda no es lo mismo que la ah, primera. La sepo, ¿no? ¿Cachai? Como que uno ve la carátula y... Um, sí, no, sí. no, pero sí. esta... Sí. Sí. Oye, ¿tu momento favorito de esta película? Ah, oh, tiene tantos. Mientras sí. pensáis, ¿tu momento sí. favorito de esta película? Sí, la batalla. ¿La batalla contra los la 88? La ahí está todo. A mí, irónicamente, siento que me encanta toda la película, mi momento favorito es el inicio. La pelea, la pelea del inicio, de la loca la que va a tocarle a la, la puerta, puerta a la casa, Ajá, ¿cachai? Y que pelean, que, y que hay un momento en que parece que la hueá se va a resolver y no... y for Es la raja. Yo Qué puedo ver sí. esa parte de la película una y otra vez y no cansarme. Es la, perfecta. Perfecta. la raja. Es la raja. Y es la menos capo de toda la, de toda la película, ¿cachai? Sí. Y es la raja esa raja. Me encanta. Me ¿No voy a mí la pelea porque son las películas de esas que en el ISAT del de Drunken Master. ¿Ya, tu no, no, no, momento favorito? Ah, no puedo. No nos vamos a mover de aquí hasta es que. Es que estoy, es que estoy entre, entre algunas. Ya, me, gusta, me gusta mucho la última eh, pelea. pelea la bajo la, ni la nieve. Bajo la nieve con Oren y Sigi. Uh -huh. Pero yo creo que eh, la escena más. La raja que encontré es cuando la RNC está como que le, le empiezan así como a, a, a criticar su origen chino japonés estadounidense oh. y la loca le dice así como weón cagaste y le corta la cabeza así como uno de bueno. sus y es como y les da así como un discurso <risa> sí. pero brígido así como a todos los demás como weón me pueden cuestionar toda la weón que quieran menos esto están poniendo que vienen de la y, y si lo hacen de nuevo, le puede cortar la cabeza como este huevo <risa> Le sale todo el, Se sale del ángel. Yo, sí, creo, digo, que, yo para, creo que es. Tarantino defendiendo su película. Más. Total. ¿Cachai? Total, que había, oye, loco, pero esta hueá es super jam, y la hueá. Trida no, lo que quiera pero eso, Bueno, bueno. Esa es la sí, escena sí, sí, que vamos a contar. Buena, me parece. Entonces, matar a Kiki. La, la venganza, <risa> no. la venganza. Kill Bill, volumen 1, recomendado por Carlos Mendoza ¿Para? para todos, para todo el mundo. Hola a todos. <risa> bueno, y ahora eh, Camilo Mendoza nos quiere traer una recomendación que no puede faltar en tu revisa. ¿De qué se trata, amigo Mendoza? Bueno, yo traje Saloman. <risa> <risa> Yo les contaba, antes de que empezáramos a hablar, de que yo leía Sanoman, claramente Sanoman, porque Pero como vaya. la ve, no sé si se va a hacerle así, ¿no? si no, les posteamos el logo, ¿sí? Yo leía claramente Sanoman, y yo decía, ¿será un hombre que no se enferma? Un superhéroe, <risa> un superhéroe, un superhéroe el todo el día, Sí, no, yo traje... Es divertido recomendar Sandman porque yo creo que es como, como que también es un clásico, también, así como Kill Bill. Es, también es popular, tiene como hartas cosas como de referencia, de, de varias cosas. Pero es es, es el, el cómic que los lectores de libros que no leen cómic conocen porque sí. cachan a Neil Gaiman y saben que sí. Neil Gaiman se hizo famoso por esta cuestión. Tiene como ese efecto medio Watchmen también, como que son medio Sí, como son uh -huh. trascendentes. Sí, yo creo que, bueno, no en banda, yo creo que es bonito. Que quiero, recom o sea, quiero recomendar Sandman también porque es bonito. Eh, porque llegamos ahí a través de, de, de, lo, de lo que también he contado en la repisa, de Dave McKean, por ejemplo, el portadista que ha trabajado con Jim Henson. Como todas las referencias van cobrando un poco el... Recomiendo el, a todas las lo mismo? El camino. Sí, pero sí, también. Está por, sí. Más, <ríe> si le hacen el... Sí, va por ahí, porque ¿Qué? es inevitable. No, pero, pero acá que, que toda relación. El círculo se completa, sí. como dicen por ahí. Y como la pizza. Como la pizza, <risa> <risa> miren los colores de la pizza, miren, tiene, sí. <risa> Dave McKean tiene una, pa una paleta de colores bien pizza, hay que decir, bien cargada de naranja y los todos Todo se puede entender desde sí, la pizza, así que ese todo es, el círculo se completa ¿no? Ese es el Mendoza de eso, bro. Sí, el el, Mendoza. pero mira, Sandman es, es tan pro que, que también es ese cómic que, que alguna vez se, se ha puesto en revistas tipo Time o la, quizás fue la misma Time, no me acuerdo de, de o oh, el cómic como que los psicólogos también eh, leen porque tiene esa trascendencia yo creo que para mí es importante Sandman porque hay un antes y un después de Sandman como que cuando, cuando te gusta leer la historieta, como que es como lo que me pasó cuando veía anime y de repente que a Angelion y me voló la cabeza y nunca nada más fue igual eh, yo creo que me pasó con Sandman ese efecto más allá de contarte qué se trata, que yo creo que no anima a nadie sí, sí. Eh, por qué ¿Qué crees tú que hay en Sandman como para recomendárselo a alguien? Mira, yo creo que. ¿Qué te en, encontrar? en Sandman hay una historia. Lo mismo. <risa> Algo de eso tienes, sí. mira. Sino que, que no en banda eh, tiene esa reputación porque también en Sandman se hacen las preguntas oncológicas, que son como. ¿O, o dónde estamos? ¿Oncológicas? Y... ¿Ontológicas? No, ¿no? <risa> <risa> ¿Oncológicas? <risa> las preguntas <risa> que son un cáncer para <risa> nuestra vida. <Sí. risa> Sí, yo te escuché Sí, sí, no, sí. Ortológica. <risa> <risa> y, y, no, sí, pero se hace, esa se hace esa pregunta y también yo creo que al final una gran historia sobre la vida y la muerte. Más como que No quiero contar de qué se trata más, más que el personaje de Morfeo, el, el rey de los sueños, que, que está buscando sí. recuperar algo que se perdió en el camino. Oye, para los niños de 8 años que ven este programa, ¿qué es lo que significa ontológico? ¿Ontológico? Buena pregunta. Gulenis. Sí, gulen, no estudiar, no, no, no, no, no, <risa> no, sí, bueno, es que mira, yo creo que eso viene del argumento, de, de estas cosas como preguntarse también, sí, de la vida, de dónde eh? venimos, y como esas preguntas el sentido, últimas, el sentido. y, y es los toros, porque en el fondo en 70 números, más o menos, Neil en, en Gaiman te, te hace ese recorrido por altos, por, alto, por bajos de este personaje y, y su interacción con, con un mundo también que realmente ya no lo necesita, y que realmente lo vuelve a necesitar, pero también hasta por ahí nomás, porque... ¿Y qué onda este libro específico? Y este libro es muy choro, porque es para gente incluso que, que no se ha leído Sandman y los que se lo leyeron, o sea, funciona para los dos lados por igual, porque es una suerte de secuela, precuela, eh, epílogo también, porque aparece varios años después de que termina este, estos siete tomos que, que recopilan la historia original, y... Y Neil Gaiman vuelve a escribir sobre estos personajes que son los Eternos, que son esta familia de, de, de, de sueños y sus hermanos. Y, y en, en esta historia, eh, esto es una, un recopilatorio donde Neil Gaiman junta a ¿Sí? muchos artistas, algunos que participaron en Sandmas, y otros que, que él quiso recopilar. O sea, está, está Milo Manara, que es un gallo que es como famoso por, por el, el cómic erótico italiano, muy... Este, este, el el, el pechuguismo. El los cuerpos imposibles y él hace la historia de Deseo, que es uno de los personajes, entonces calza mucho, muy bien, se saborea como, como ah, sí. se saborea como Jorge Castro de la Barra, tiene todos esos efectos tiene todos esos efectos maravillosos y, y, y, y trabaja con cabos igual, con Frank Wiley, con Big con Ray Russell. Con, con gallos que son que, han, que son como, mira? yo creo que son sí, de muy buena muy buena sí. Yo soy con boca muy buenos ilustradores también. Con boca, sí. con boca, todos tienen boca, los ilustradores de este libro, todos tienen boca. Con boca, y lo sabéis que es bacán, porque mira, incluso lo, que, lo quiero, quiero seguir con mi círculo completo, porque, sí, que, porque así como partir hablando de los superhéroes, creo que también es bonito, porque incluso hay una historia que, partir hablando de los superhéroes es Marvel, en el primer capítulo de la revista mm. y acá está esto que pertenece al, al, al Warner Bros. DC Comics, eh, y su línea vértigo, acá incluso hay unas, unas posibilidades de, de contarte un poco del origen superheroico de la DC Comics Entonces también, Más encima más, juega, siendo que no es un cómic de superhéroes, juega, no, no, no quita de que eso también eh, existe Y es bonito eso también porque en el fondo no necesariamente tenemos que leer cómics de superhéroes, también es así de amplio o Sanoman o sea, no Así que. El sano, Yo lo quiero recomendar, está en es mi revisa, el Noches Eternas. Es un bonito epílogo, también es una bonita forma de introducir a la gente a que, a que se meta en el universo sano, sin miedo, porque, porque tampoco, si bien a veces da como, oh, que es intelectual esta historia, o que, o que va a ser pesado, no. De hecho yo creo que se lee bastante. Se deja leer. Se deja leer, absolutamente, sí. Y es como meterse en un mundo como rico, como power, como, como, como con sustancia. Y eso. Miren, Neil Gaiman siempre había prometido que volvería al mundo de The Sandman. No cumplió. No, dice, <risa> ahora <risa> no te devuelve que... a un mundo de sueños y pesadillas. Y sigue volviendo, porque hace poco sacaron nueva serie, igual vale, es una máquina también de Lucas, porque es un muy buen material base, entonces uh -huh. siempre puedes volver. Así es. ¿Recomendado entonces? Recomendado. Sanoman. Sanoman, en su revista. Del tío Nidiki. Bueno, en el capítulo de hoy <coughs> yo les traigo la siguiente recomendación. Ya, este, este, es un pack que trae tres libros de Oliver Jeffers. Era uno. Se llama ¿Cómo atrapar una estrella? Perdido y encontrado y de vuelta a casa. Oye, sí, bueno, una recomendación. Ya. Es que como a mí me gusta ser polémico, yo vengo a decir que de vuelta a casa no me interesó y que cómo atrapar una estrella tampoco. Si bien. Pobre oído. <risa> si bien a mí me gusta mucho Oliver Jeffers, su trabajo gráfico, siento que efectivamente en estos dos relatos son súper anecdóticos y super infantiles. Como que yo los veo y no encuentro nada para mí. ¿Cachai? Ah, pero como que no te llegó como historia. Como historia. Ah. Es que por eso mismo <risa> quería hacer el contrap en la contraposición con este. Ya. que es Lost and Found, Perdido y Encontrado ya, ¿Y ese te llegó como historia y como ilustración? Sí O sea, es que, es que la historia es no, que se no se entiende sin ilustración, la... ¿cachai? Es que Porque la... La... la ilustración es la que está contando la historia, ¿cachai? Sí. Estos gráficamente la raja, pero la historia ilustrada, que, que está aquí ilustrada, no me pasa nada no, bueno. Y en este tampoco me pasa nada, siendo que encuentro lindo lo que hace Oliver Jeffers Sí, claro ¿cachai? Pero Perdido y Encontrado es un libro que cada vez que se lo leo a mis hijas, porque yo lo compré para leérselo a mis hijas, yeah. me emociono yo todas las veces. Uh -huh. Y es como, luego esta historia es demasiado linda, weón. es demasiado linda. Entonces, es heavy como el, el, el autor, por el solo, o sea por el solo meterse en esta historia, porque yo creo que este está igual de bien hecho que los otros dos ya, yo, yo creo que para, para eh, que el público le claro, mm -hmm. tenéis que contar un poco la historia ya, no, la no, se trata de un niño que eh, abre la puerta de su casa Así parte, había una vez un niño que un día encontró un pingüino en la puerta de su casa ¿No? ¿Pingüino en la cama, tú? <risa> <risa> y eh, es la historia, la aventura de cómo este niño eh, decide eh, en, encontrar de dónde pertenece este pingüino ¿cachai? Y por tratar de buscar de dónde pertenece y tratar de ayudar a este pingüino Se empieza a eh, generar un vínculo entre él y el pingüino que él ni siquiera se da cuenta de que está pasando ¿cachai? Y es como una historia épica a niveles intergalácticos de, de amistad ¿cachai? Así como heavy de amistad que los protagonistas no se están dando cuenta que están viviendo Claro, ¿cachai? como hasta el final y es maravillosa la historia <risa> al final con lo que yo me quedaría respecto a esta trilogía es que este y este yo creo que son libros súper interesantes para niños y para ilustradores o sea, aquellos que valoran mucho la gráfica por un lado son bacán, es Oliver Jeffers siendo Oliver Jeffers y siendo Seco ¿cachai? y niños, mis hijas les encantan los tres por igual ¿en serio? Sí. ¿Cachai? Por igual, pero si usted quiere eh, que un adulto, así como, ah, esos son libros para los chicos, ah, léete esto, léete esto y agárrale respeto, que son esos, esos libros que uno dice, este te voy a pasar, para que, pa que te <risa> caí en la boca, ¿cachai? Porque perdido y encontrado, no, no puede no llegarte. ¿Cachai? El ¿No bueno, digo, llegaste? Oh, el libro de me esos de ¡Oye, sí! No, no estoy desando, te desando. Unas historias <risa> cortas, weón, que se leen en 5 minutos, pero sí. son esas historias cortas que se leen en 5 minutos y te dejan re resonando así lindo, mal, sí. mal. ¿Tú te las has leído este? No, de hecho no. He leído muy poquito de libros Jeffers y, y hay, que leer. hay lo, que leer. Te lo vas a hacer, te lo leer. ¿Y tú? Sí. ¿Te lo leíste? Sí. ¿Y qué tal? Sí, me gusta. ¿Y esos te lo leíste? ¿verdad? También. ¿Y? Sí, también. ¿Y encontrai, me encontráis razón o no? Eh... Discreta, weón. Polémica. No menos. <risa> a mí igual me gusta. Me, encuentro me gusta. que tiene esa, esa cosa también como el chabón. También me a ti te llegó demasiado ese, ese ese Yo creo que no estoy tan loco también es como el premiado, los Found. Sí sí. No a mí me, a mí me llegó a mí a mí sí. se me van los pelos con este con ese no ah, con no ese este es bueno ese bueno. es que ¿Qué? Ese es super super así te como te de pesado, así como ¿Sí? Como de, este ay, y pasan cosas chistosas, ¿cachai? Como que Todavía se la juega hombre. mucho más como... Este fringe. Este fringe. Ah. este fringe. Este fringe. Y esta la tía. Sí. Así que eso. Yo, si alguien me dice así como quiero cachar a Oliver Jeffers, o, o esa gente que dice, ay ah, esa gente que dibuja bonos de palito y es una ilustración. Y cena, ¿Cachai? Y es como la boca, esta es la media pega. Y aunque tú no lo valorís gráficamente, es la media historia. Estoy mm. lindo. Así sí, que eso. Mi recomendación no es este pack. Mi recomendación es este libro, Perdido y Encontrado, de Oliver Jeffers. Vale más barato este libro solo grande que estos tres chicos. Entonces, yeah. yo después de comprarme el pack dije, ah, me debería de comprar comprado grande. Este. Ahora mi hija Pero está tiene. Pero tiene variedad, sí, porque sí, tiene variedad. Sí, ¿Qué, sí, ¿qué sí. importan igual mis hijas? Igual se haciendo un Mateo, de hecho, <risa> gráficamente está increíble. Sí, no, sí, si gráficamente no es increíble. Es demasiado atractivo, sí. Oliver sí. es sí. sí. Oliver. Oliver, Oliver sí. que es Oliver, sí. Está aquí, Y está aquí, y Anda con el, el skate. Anda el sí, sí. skate por la ciudad. Sí, urbano. Sí, sí posible. Sí. Sí, sí. sí. sí. Eso, sí. mi recomendación entonces para la revista es Perdido y Encontrado de Oliver sí. ¿Por qué ¿Por <ríe> Es <ríe> para me que me la Se acaba de acabar. El capítulo 7 sí, de la ese, repisa. Ese, ese. Oh. Hay que decir que usted ya vio un 87,5% oh. de la repisa. Oh, y que la próxima semana usted va a presenciar el último capítulo de la repisa. Va a ser un capítulo especial y no le vamos a decir qué es lo que va a tener en especial. Y usted va a sufrir. Pero va a ser... Y nosotros nos alegraremos con su sufrimiento. Hacer los... Solo le va a decir, espérenlo con ansias, véalo y sufra después la ausencia de los aquí Se acaba. Se acaba la pizza, sí, sí. La próxima semana es la última gran aventura. Pisa para un final. Sí. Sí. Oye, dile, ¿cuáles son las expectativas tuyas para el próximo capítulo? Bá, no. no. No sé, vamos a tener que invocar a todos nuestros... Nuestro espíritu animal es un amor. Antiguos espíritus del mal. Transformen en dos cuerpos de cabeza y que Vamos a tener una manifestación. Yo creo que nos vamos a elevar en el octavo capítulo. El niño. ¿Algo va a pasar aquí? El niño nos va a pegar una elevada. ¿Cómo que le va a pasar? ¿Alguna manifestación del niño? ¿Cuál es tu necesidad para el próximo capítulo? Esperen, yo ¿Qué te gustaría que pasara? Viper. No, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que te gustaría que pasara? Me gustaría... Tu capítulo ideal. Un vortex dimensional. Un vortex dimensional. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, Me gustaría que, que estuvieran nuestros A lo oh. oh, Mejor vamos a hacer Están. así y nos vamos a convertir en... Los mega repisos. Los mega repisos. No, Nega, mega, mega repisos, repisos. Los mega repisos. Chan. Eso. No, yo, yo lo que espero para el próximo capítulo es como poder un poco conectar con nuestro lado medio. Interesante. <risa> ya, vámonos Vámonos Bien. Yo sé que usted no quiere que saca este programa Pero este programa se acabó No, redes sociales Sí, están abajo, están abajo. Coméntenos Recuerde Porque siempre decimos recuerde. Eh, Escriba abajo en los comentarios Pero como al principio del programa Y la gente está viendo y después se día Escriba acá abajo La primera vez de que Quiere que hablemos en Futuras Felices. Sí, sí. La primera vez, sobre todo de Carlos. Bueno. <risa> Dijo, bueno, está grabado. Va a pasar. Y además Va a pasar. también comenten si es que estas obras están en su revista y si es que les gusta. No, y o si que, no, que comenten la primera vez viven? en el cine. ¿Cuál es su ah, primera no, vez así como la que las marcó? Oh, sí, la sí, que perdieron la virginidad cerebral en el cine. <risa> la virginidad. Sí, que su cerebro dejó de... de sí, sí, sí. la virginidad... cómo dijiste? Or ¿Orcológica? ¿Ortológica? Onc oncológica, oncóloga La, la, la es pura el... <risa> Está grabado haciendo cosas, la gente va a retroceder ¿a escucha, Por aquí, por aquí anda esa... el segundo en el que hay que se hacen las preguntas oncológicas Bueno, han salido grandes ¿Conceptos? Oh, Las sí, Muchos hashtags. No. Eh, y los invitamos a ver el gran final de la repisa Esto se acaba, señores Se acaba la repisa Salud hasta la próxima semana Entremos Pisa en el último capítulo Entérese la próxima semana ¿Volverá el tazón de Superwoman? Oh. ¿Cuál es tu pregunta? <ríe> Tomaremos algo distinto a ah, manzana Ya, terminemos el capítulo, adiós, adiós. Las preguntas oncológicas Mmm, yeah